Hola, querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal en La Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula y en este nuevo video les voy a contar cómo es un castillo que no es tan conocido aquí en Capadoquia que se llama el castillo de hortajizar Entonces acompáñenme en nuestro nuevo video porque volví a esta región maravillosa después de un año. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver este otro castillo, yo ya conozco bastante la región porque estuve el año pasado dos meses en Turquía. Bueno gente, en estas salas no se puede grabar, entonces no les puedo mostrar lo que hay, pero es impresionante, O sea tienen que venir cuando vengan, increíble, unos acabados, bueno las más costosas de coleccionistas son acabados en cuarzo, pero hay una versión más barata, que no está acabada en cuarzo, simplemente está la terminación como en, en esmalte, arcilla blanca y esmalte, y esa ya se puede comprar, pero realmente impresionante. Este año 2020 volví, época de pandemia, pero me, manda, me faltaron varias cositas por hacer y aparte que es que este paisaje de verdad que es impresionante. Si no lo han visto aún, bueno, aquí hay una lista de reproducción en mi canal. Esta es una zona volcánica, entonces volcanes explotaron y dejaron pues, todas estas formaciones así y por eso se ven como tan impresionantes, miren el color allá, como cambia de color de rosado, como veces, así, una línea súper perfecta, eso, todo eso es natural. La vista del castillo de Tajizar en la noche es espectacular, solo lo conozco por la noche, así que quiero ir por el día, ir hasta la cima y mostrarles cómo es eso, no porque seguramente, no sé si han visto algo de la capadoquia, pero aquí los castillos son un poquito diferentes. Y bueno, me estoy quedando en una zona que se llama Nevşehir este es un pueblo, se llama el pueblo de Nar que queda aquí cerca de la ciudad de Nefsheir, que es la ciudad más grande que está en la zona de la Capadoquia. bueno, no sé si la más grande, porque hay otra que queda cerca, relativamente cerca, que se llama Kayseri. ¿Cómo estás? ¡Nasil sin! ¡Nasil sin! ¡Nasil sin sin! ¡Nasil sin sin sin! ¡Nasil sin sin hasta en en la vida desde Urgup, Urgup, bueno, como se diga en turco. Vine aquí a la parada del bus y tengo que esperar el bus a Urgub, que es el mismo de Ortagizar. Me dejó ahí en la carretera y ahora tengo que caminar unos 20 minutos hasta eh, llegar al castillo de Ortahizar. No hay nadie, hace mucho sol, así que como no hay un alma caminando, entonces, me puede quitar aquí el tapabocas y ya veremos cómo es eh, llegando al castillo. Bueno, se me olvidaba decir que estos pueblos aquí de capadoquia son un tierrero, ¿no? Entonces, toca venir con zapatos debidamente preparados. Yo ya me puse mi gorra porque estamos, eh, bueno, no sé qué día es hoy, a mitad de octubre y hace un sol tremendo, no me lo esperaba. Así que tras mi gorra, bloqueador solar, bueno, etcétera, para ir a subir el, el castillo. Ya estamos aquí en el centro. Hay una mezquita y luego se ve una gran roca. Ese es el castillo. Hay varias entradas del castillo. Yo quería pasar por esta específicamente por mostrarles las sombrillas. Vean esa vista. Parece una postal. las señores vistas, las señoras vistas que se ven desde acá. La primera vez que vine a que la verdad no se me ocurrió venir a este castillo. Por lo dicho, no es que sea muy, muy turístico, eh, pero hasta el momento, el primer escalón ya me está impresionando. si sí llego a la cima porque yo la verdad soy súper prudente y si veo que está peligroso me retiro y ya o sea yo no hago lo que sea por llegar y tomarme una foto entonces vamos a ver si puedo si veo muy peligroso me devuelvo es un trato pero si se suscriben no suscríbanse activen notificaciones los los vi los vi los vi los vi aquí la señora se depatració le dio mucho susto y se devolvió nosotros seguimos lo que pasa es que sí están un poco empinadas las escaleras esto es me pucha agarrado uno a la pared está como tenaz el tema de la altura y yo con este miedo a las alturas me vine a meter acá Bueno, como ya se habrán dado cuenta, aquí los castillos es eso, son como fortalezas llenas de agujeros con diferentes niveles, eh, muchos pisos de para arriba, y eso es lo que llaman castillos, en realidad es, se dice algo en, en turco, algo así como calice, que cuando lo escuché, obviamente se me pareció al calici de, de Game of Thrones, y yo dije, ay, ¿qué es esa palabra? Pues resulta que es castillo. Estamos en la cima señores, vamos a ver qué hay alrededor y bajamos inmediatamente, pero ipso facto. Como ya dije en otro video de un trek increíble que hice por Capadoquia y que les dejo ahí disponible para que lo vayan a mirar. Uno aquí se siente como si, estuviera, si fuera Indiana Jones, Tom Ryder o cualquiera de esos exploradores. Bueno aquí en la bajada paré un momentico para tomar agua y demás, pero acabo de ver un punto donde es un mirador súper bonito para que vengan por la noche, eh, para que vean hortajizar de noche, es súper increíble. Les voy a mostrar la foto que tomé para Instagram el año pasado, justo desde ahí, vale muchísimo la pena, síganme en Instagram. Entonces, desde allá las lucecitas de noche de la ciudad con el castillo y todo eso, no se imaginan la vista de verdad, vayan, vayan. gente les dejo mi lista de reproducción de Turquía allá para que vayan y chequen todos esos videos que tengo mucho material del tema y los vemos en el siguiente video.